Doctora, gracias por atendernos. ¿eh? Muy buen día. ¿Cómo está usted? La vemos pero no la escuchamos, doctora. En un segundito vamos a, a poder tomar bien seguramente ya eh, el contacto. Usted habilita su audio y nosotros vamos a poder escucharla porque venimos de eh, una, eh, no sé si decir sorpresa, ¿no? pero lo que fueron las declaraciones de la mamá de Chano, que las pusimos aquí en la pantalla, nos generó mucha mucho tristeza sobre todas las cosas, angustia. ...de muchas familias que este, piden por la modificación de la ley, la ley de salud mental, ¿no? La mamá de Chano, Rodi, decía, no puedo más, vengo a escucharlos a ustedes a ver qué me dicen, cómo me ayudan... ...porque esto lo hizo ante los senadores, exacto pidiendo ayuda, literalmente, como dice que también pide su hijo casi de manera permanente, ¿no? Ayuda. Fue invitada al Senado de la Nación para, para contar un poco cuál era su situación, porque hay varios senadores que quieren saber qué pasa con esta ley... ¿Y qué, qué cambios necesita uh -huh. realmente la ley de salud mental? Porque entre otras cosas hoy, para internarlo, por ejemplo, a, a, un, a una persona, se necesita eh, el consentimiento. El consentimiento, ¿no? Y la, la mamá de Chano decía, yo pedía por favor que se lo llevaran y él no estaba en condiciones de dar el consentimiento, pero era lo que se necesitaba. Ahora sí, la escuchamos a la doctora Elizabeth Liberal. Doctora, gracias una vez más por atendernos. Buen día. No, buenos días a todos ustedes y gracias por permitirme... Eh, me parece aclarar algunos puntos uh -huh. con respecto a la ley de salud mental. A ver. Eh, lo primero, la ley de salud mental, digo, eh, trajo aparejado y puso eh, muy en evidencia la discriminación y la estigmat y estigmatización uh -huh. que había con todas las personas con adicciones, ¿no? Con consumo pro eh, problemático. Pensemos que puede ser un familiar, un amigo, eh, primero. Eh, Entiendo el desconsuelo, la desesperación de la mamá de, de Chano Porque realmente comprendo que es una problemática muy compleja Pero eh, cuando ella se referencia al artículo 20 El artículo 20 dice específicamente que se hace, se pueden hacer internaciones involuntarias Es Ajá. más, acá la hacemos en todos los lugares eh, En los hospitales generales es más difícil, depende de las características pero si no, contamos con los hospitales monovalentes. Uh -huh. Entonces, me llama la atención porque no es algo que uno tiene que ir a un juzgado y pedir una autorización. No. Uno lleva a esta persona en forma involuntaria, ahí la ve el equipo y puede ser eh, internada en forma involuntaria. Pero a ver si, a ver si lo entiendo, porque también me llegó un mensaje de una persona este, que, que nos sí. comentaba que, por ejemplo, aquí en Mendoza es esto, ¿no? Que tuvo que pedir una perimetral... Este, para que no se acercara a esta persona porque no tenía manera de conseguir que lo internaran. Este, un, un joven que tiene problemas de adicciones, bueno, con, con, lamentablemente lo llevaba a un episodio de violencia en un entorno familiar. Me decía, eh, lamentablemente tuve que pedir una perimetral este, para que no se acercara porque no tengo cómo internarlo. Usted dice que sí existe esa manera. Por supuesto que existe. Es más, si ustedes hicieran un recorrido hoy, por las dos este, instituciones monovalentes o por otros lugares en hospitales mismos, hospitales generales, porque lo que trajo aparejado la ley muy bueno, que es lo que nosotros hemos trabajado en todo este tiempo de gestión, con mucho apoyo del Ministerio, es justamente hablar de una salud integral. Hasta hace unos años nosotros teníamos salud física y salud mental, que era como una cuestión de exclusión donde se los ubicaba en otros lugares. Hoy en todos los hospitales hay servicios de equipos interdisciplinarios con camas de internación. Ajá. Y si no, hagan una recorrida por el mismo hospital central, el mismo hospital lago. Tenemos en distintos hospitales de las distintas regiones. O sea, lo que se ha abierto fue mayor posibilidad para internar en, a las personas en un hospital general Ajá. que es eh, para mí un logro muy importante porque podemos entender al sujeto como una sola unidad una salud integral no eh, separado uh -huh, uh -huh. hago la aclaración que todavía hay cuadros y padecimientos mentales que no pueden quizás estar en un hospital general para eso contamos con los monovalentes claro claro que aclaro y aclaro que durante la pandemia realmente estuvieron a la altura de las circunstancias uh -huh. pero realmente eh, me llama la atención. Lo que pasa es que la problemática de adicciones es muy compleja. Algo que también trajo aparejado la ley, y eso lo quiero recalcar. Pensamos que las adicciones estaban antes en el área más de seguridad eh, y se los veía como delincuentes. ¿no? Desde hace unos años eh, la persona con este problema está en el, en el ámbito de la salud. Todas las crisis las intoxicaciones llegan a los hospitales generales y, por su, y ahí se valora. Si claro. necesita un tiempo más de internación va un, un monovalente y si no, a una residencia. ¿Sí? Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, son problemas eh, específicamente en el consumo que necesitamos. Trabajar mucho con la familia, muchísimo. Claro. Es más, aprovecho para hablar a la audiencia si tienen algún conocido con este problema que puedan acercarse eh, a algún centro de salud que ahí se le va a indicar o un hospital más cerca, en donde hay, tenemos centros preventivos de adicciones distribuidos por la provincia, en donde muchas veces lo que se hace es empezar a trabajar con la familia para saber cómo tratar a la persona con este padecimiento, porque no es fácil, claro, no claro. es fácil para nada. No, no. Pero también, entender, también hay que entender que... Eh, hay una parte y un momento que necesitamos que esa persona también esté de acuerdo con, con ser ayudada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Doctora, y eh, eh, yendo al caso puntual de Chano, lo pongo como ejemplo porque justamente fue su mamá la que, la que brindó el testimonio. Sí. Eh, cuando llega, la mamá llama, cuenta a ella en detalle, ¿no? Que primero llama a, la, a los doctores, digamos. Después llama a la policía, al 911, porque son los mismos doctores los que le preguntan eh, si este, estaba dispuesta a llamar al 911. Llama, bueno, cuenta que la atienden muy mal, en ese caso desde el 911, eh, y se encuentra con ese episodio. ¿Qué tiene que pasar ahí en donde ella dice, yo pedía que le pusieran un chaleco de seguridad y se lo llevaran? Este, ¿Con eso alcanza o hace falta, por ejemplo, que, no sé, el papá, si, si estuviera... Este presente también de la autorización, ¿cómo, cómo funciona en ese momento de crisis no, no. total? Funciona, a ver, y eso sí es importante, eh, uno puede llevar a esta persona que está con el problema a un hospital, a una institución, pero a ver, ahí es el equipo el que va a decidir si se necesita la internación o no. La mayoría de las veces, por supuesto, si está en riesgo a cierto inminente, lo van a internar. Ajá. Y después este mismo equipo va haciendo el pedido al juez. Ahora, usted me dice el caso de alguien que está con una crisis severa, eh, que realmente no pueden llevarlo por sola a la familia. Bueno, en esos casos se hace inmediatamente un llamado a la, al 911 si se necesita para trasladarlo simplemente. Y ahí el equipo va a evaluar. Uh -huh. Lo que ya no se puede hacer, y eso lo aclaro, es que antes la familia, en determinados momentos, eh, podía hablar que lo internen y a la persona no tenía ningún derecho y era dejada internada. Uh -huh. Uh -huh. Hoy, de alguna forma, no es que se necesite el consentimiento de la persona, pero es el equipo de salud. Ya no es tampoco ni la justicia ni la familia, es el equipo de salud Ajá. el que evalúa si se necesita internación. Esto también tiene que ver con los derechos de ese sujeto, porque nosotros, y en eso se ha hecho un censo, se ha hecho un trabajo, y se han visto, no ahora, porque ha ido cambiando mucho, y sobre todo en Mendoza, en Mendoza trabajamos muy bien con toda esta temática, pero este, que, y quedaban años en una institución años. Entonces realmente hay que ver también uh -huh. ser eh, en eso muy criterioso, ¿no? Bien, Agustina. Doctora, entiendo entonces por lo que usted manifiesta que la ley que tenemos actualmente en el país sobre salud mental no debiera ser modificada. No, en todo caso, es mi opinión uh -huh. eh, personal, debiera ser tener más presupuesto para hacer más aplicada con todas la, las necesidades que tiene. Eh, porque la ley, imaginemos, y yo que he trabajado en hospital, lo digo con, con, con conciencia de haberlo vivido. El paciente entraba a alguna institución y era el vicioso, el borracho, ah. eh, no había esta conciencia de salud que se tiene con las personas con padecimiento mental, con consumo. La ley trajo... Lo, una mirada diferente, es un nuevo paradigma. Ajá. Lo que sí digo, y es real, que llevamos varios años, acá en Mendoza eh, siempre trabajamos más que nada por una salud integral, o sea que, la, que todos los hospitales tuvieran equipos para trabajar en la parte de salud mental junto con la física. Pero me parece que lo que se necesita, porque la ley lo que promueve es mucho más dispositivos intermedios eh, poder trabajar con, con mayor presupuesto. Entonces, mi opinión, creo que la ley y el espíritu de la ley, por supuesto que pueden ser discutidas muchos puntos, no es que me resisto claro, ni claro. soy un extremista fundamentalista que dice todo esto es maravilloso. Estamos abiertos a discutirlo, claro. pero lo que yo creo que realmente el espíritu de la ley cuando dice que las personas con padecimiento mental son sujetos de derecho uh -huh. me parece y lo subrayo, porque yo he vivido épocas donde se los ha discriminado y se los ha estigmatizado enormemente. Claro. ¿Y quién no tiene un familiar, un amigo, un pariente eh, que ha pasado por una situación difícil? Sí, sí, son Entonces temas muy que sensibles, ¿no? muy difícil con... también de sobrellevar. Muy, muy complejo sin lugar a dudas. Es muy difícil, y eso yo lo entiendo, es muy difícil... Son patologías crónicas, no es que ah. uno ni siquiera pensar que con una internación esa persona va a salir está, está. diferente. Claro. Las internaciones son necesarias, pero también es más necesario que pueda hacer un trabajo ambulatorio acompañado por la familia hasta que realmente él entienda que él necesita ayuda, claro, claro. eso también es, es, es fundamental sí claro que tenga del otro importante. lado la, la, de la. el deseo de tener ayuda totalmente, ah, ¿te queda algo más? La última, muy cortita, si han crecido en los últimos meses o en los últimos años la cantidad de personas que deben ser internadas por una problemática de adicciones A ver, la pregunta sería si ha crecido el consumo en todo caso, sí. porque depende de eso, claro, es, la internación sí la evolución y sí ha crecido lo que dejó la eh, la pandemia con el aislamiento fundamentalmente es que crecieron y justamente crecieron las drogas más las legales no como el alcohol el cigarrillo claro qué pena eh, doctora le agradecemos mucho ¿eh? ha sido muy clara eh, indudablemente está bueno también poner estos temas sobre la mesa eh, claramente es necesario yo creo que sí y abrir más lugares de, de debate sobre la ley me parece que es importante, donde también pongamos a los usuarios no, eh, para poder debatir. Uh -huh. Muchísimas gracias. Gracias, a doctora. Muy amable. La doctora Elizabeth Liberal, directora de Salud Mental y Adicciones aquí en la provincia de Mendoza.